Voy yo como muy, ya me entendéis, ¿no? Muy, muy, muy liviano Vale, un cadáver, eh... ¿Mapa? ¿Mapa? Vale, nada Un cadáver, o sea, está fucking petrificado por aquí Qué guapo este sitio, ¿no? <risa> <risa> Joder, y eso, esa puta muñeca, tío Tío, por aquí tiene algo, eh Me pasé recién en el VJ con mi primo, estuvimos toda la noche jugando los... de una Hostia, la leche Qué guapo yo la verdad es que eh, lo estoy dosificando No estoy haciendo un stream solo de Resident Evil, por ejemplo Porque como ya sabéis, o sea, hay eh, 30 personas viéndome en Fortnite Y después cuando pongo Resident Evil es más complicado Pero porque no es Fortnite, ¿no? En sí Creo que aquí habrá un objeto, ¿no? no, no. Es para tirarse por aquí simplemente Vale, ahí se ha escuchado algo O estas muñecas eh, dan cague, pero bueno Estas muñecas dan un poco de cague, ¿no? Un poco de vudú, ¿no? Un poco de vudú todo, ¿no? Vamos a ver qué pasa Papá, eh, se me atrabó todo y, y ya no supe Ni qué onda ¿En serio? Pero what, de, de tweet Ahora mismo otra vez Ha vuelto a tener bug Puedes creer que me asusté más Con los efectos de sonido Y con el propio juego No tiene mucho Tiene, tiene susto Tiene susto ¿Y? en plan Joder En plan, mira por la ventana Qué, qué paranoia No puede ser ella No, no puede ser ella tengo algo que decirte. Pero ves eh, eso, tiene muchos screens. Tiene poquitos screens. No es como los otros Resident Pero está guapo en verdad la historia eh, cómo se. Eh, bueno, cómo se desenlaza, ¿no? Eh, la historia en sí está flipante. Está muy chulo, la verdad. Eh, no vean, ¿no? Qué chungo, tío, eh. ¿Puedo entrar por aquí? No, está cerrada, vale. Qué chungo. Es diferente. Ethan, tienes que ¿Qué paranoia? ¿no? ¿Qué coño es esto? Todos me ven. No me deja disparar. Incluso Rose. No me deja disparar. No quiero estar solo. Estoy andando. Sí, estoy andando. Hostia, aquí hay algo. A ver si no por aquí puedo ir. Real. No puedo ir, gente. ¿Puedo pegarle con el cuchillo? Uh, uh, no, qué putada. Es que ahí tiene que haber algo, ¿eh? ¡Qué miedo! Mátala, mátala, Alan. Esa es nuestra esposa. Esa es a la que fusilaron al principio de, de Resident Evil Village. ¿eh? ¿Os acordáis? Esto tiene toda la pinta de. Hostia, un final boss extraño, ¿eh? Tiene un, son muñecas, troncos. Mal rollo, ¿no? ¿Aquí hay un tesoro? No me lo creo Beneviento, 1987 1996, estuvimos como desde las 8 de la noche hasta las 12 ¿En serio? Hostia, que tú te que le disteis, ¿no? La que dejaron como coladera, exacto, Alan O sea, literal, vaya paliza que le di Me hizo mucha gracia, la verdad, me hizo mucha gracia ¿Qué coño tenemos que hacer aquí? O sea, F Aquí se supone que hay un tesoro, pero ¿qué tesoro es? Cómo, ¿Cómo cojo yo el tesoro, gente? Por detrás Sin de la lápia No puede ser, que pone aquí? Tesoro de Benevento ¿Y qué hago? ¿Cómo lo pillo? A ver, normal, si tenéis clase para ver o no, campeón So close A ver, o sea, no, no, no puedo hacer nada Me pone que es un tesoro, pero ¿cómo cojo yo el tesoro, gente? ¿Cómo lo cojo? Sí, claro, cuando, cuando termine el juego es Básicamente sin problema que comentamos el final O sea, tiene que ser apoteósico O triste, como son los Resident Evil, ¿no? Ya me entendéis, o sea, los Resident Evil es, no, no tienen finales felices Bueno, voy a entrar aquí Hola, hola, niño, hola, niño Casa de Luisa, niño Usted me deja abrir la puerta, niño Es una iglesia muy extraña, niño Vas a flipar, miedo me da O sea, con la paranoia que hay ¿Qué es eso? O sea ¿Qué pone aquí? Danos tus tu recuerdos, vale, a Rose, ¿no? No Ah, foto de familia, vale, ja, ja. estoy empanado, tío Qué paranoia eh, Para esto era la foto de familia Para esto era ¿Qué está pasando? Mal rollo, ¿no? Da un poquito de mal rollo, ¿no? Vale, eh, ok No hay nada aquí Vamos a prepararnos F ¿Qué tal mateo ¿Cómo estamos? ¿Cómo hay la tardecita? Aquí estamos ya en el Resident Evil Vamos a ver qué es lo que pasa Hostia, le dan la arriba suya furula, menos mal, campeón Me alegro, leñe. O sea, ya sabéis que me ha, me ha rayado mucho Que no eh, haya ido, básicamente LOL Susto en 3, 2, 1 Se aproxima susto, eh me pareció una joya ese juego. La verdad es que Lucasenti. Eh, ven conmigo, y Izan ¿Con... LOL. Me ha puesto eso cuando me he ido. ¿Eh? La luz ha parpadeado, me ha puesto eso. La verdad es que es una eh... Una gran obra maestra. Lo único malo es que, campeón, eh... senti ahora mismo eh... es un juego que va. Va a estar un mes. Va a estar un mes eh... en Twitch más. No, no mucho más. Eso es una putada, la verdad. Muchas gracias, campeón Mateo, por ese mega eh... hosting, a diario. Grande ese Mateo. La leche, muchas gracias siempre por estar tan tan atento de mí, ¿no? Eh... Dando tanto cariño eh... siempre. Voy con escopeta en mano, ¿eh? Voy con escopeta en mano Dios, qué guapo, qué guapo el sitio, ¿eh? O sea, qué guapo el sitio, gente Qué guay Voy con la escopeta, ¿eh? No me, no me arriesgo, ¿eh? Literal que no me arriesgo, gente Casa de... ¡Ah! De, de, de viento O sea, sé que aquí está el... Puedo ir a por el... Ya me entendéis, ¿no? A por el cofre ¿Qué habrá aquí, no? A priori parece una casa normal. Lo que veo es un zapato. Lo que pensé que ibas a decir, eh, pues con la... Qué gacho, no, hombre, solo... No. Con la escopetilla. Es que siento como... estaba un poco de cague, eh, en el sitio este. Una muñeca, tío. Todo está relacionado con muñecas, loco. ¿En serio? Todo con muñecas. Aquí hay un objeto que se me pira. Tenemos que encontrarlo. Esto se puede abrir. ¿No? ¿No se puede abrir? ¿Y este? Paranoia, ¿no? Ah. Estoy escuchando pasos, tío. Déjame, vale. Vale, está cerrado, ok. No, muñeca, no, ya terminé la tarea. Qué alegría, Ari, y campeón. Y creo que sí que es una muñeca. Qué mal rollo, miradlo Dios, esto es, eh, esto se parece a... Qué guapo. Se parece al de esto, tío, a Chucky. Es Chucky, es la novia... La novia cada la Chucky. La Chucky, la niña. La niña que iba con Chucky. Forma parte de lo mismo, recibido. Oh, no pasa nada, campeón, lo vamos a matar, no te preocupes. Vamos a reventarle la madre. Eh, no sé qué es lo que hay aquí que yo pueda llegar a craftear, pero mm, no lo veo a priori. ¿Para qué te sirve el, el, el Franco si vas de cerca? Mm, la verdad es que el Franco sirve para mucho, para matar a enemigos, campeón, Mateo, que estén a. Bueno, arriba, ¿no? Arriba damos un. Un tejado, algo de. por el estilo, ¿no? Tiene que estar aquí, ¿no? El objeto que me falta Y los objetos, tío O sea, hay un objeto aquí en esta habitación Que no sé dónde está No sé dónde está este objeto, eh Os lo prometo que Paranoia, estoy rayado o sea, o sea, lo siento por quedarme aquí Pero es que como no encuentro los objetos Pues quiero encontrarlo Y no, no lo encuentro Como no sea esto No No Nada La foto, nada La gramola ¿Y de qué trata este juego? Pues sigue la línea cronológica Del Resident Evil 7 eh, La verdad, entonces es como... Una mujer que escapa del demonio, ¿no? Del principio de, de lo que es eh, el virus de, de Umbrella, ¿no? De Umbrella Corporate, Corporation Entonces, eh, narra la historia este juego, obviamente eh, La historia de un matrimonio, de Ethan y de Mía Que pierden, a, bueno, pierden a un bebé Sino que Mia es mala, ¿no? Mía es un demonio, se supone, por lo que se ve o algo Y entonces como que la acribillan Y después de eso se llevan a su bebé Entonces este padre de familia Lo único que quiere es estar con su mujer y su bebé Cosa que creo que le va a costar bastante Y sobre todo, que le van a amputar muchos miembros No hay nada, ¿para qué me haces abrir esto entonces? Hijo de puh, Eblo Cristiano Mierda, me acabo de equivocar Me creía que era, eh... Lo diré, la... la... el fucking cuchillo, tío Abajo de la cama hay algo Y está muy chulo Madre mía, 4k de punto O sea, no vea cómo farmeáis, eh Harte caso Lucas Lucasienti Farmeáis que flipa ¿Podré quitar esto? No puedo pasar por aquí, o sea que es lo que tengo que hacer entonces en la casa O sea, la única La única cosa... Ah, vale, por el otro lado Menos bala eh, Tengo Tengo campeón de 77 a pesar Y yo creo que con esto podremos llegar a liarla Creo, eh... Vámonos por aquí Vale, ese muñeco da cague, tío Ese muñeco da cague, eh Da cague, chavales, a ver, esta habitación No hay nada para lootear, pero habrá un susto ¿Te De hace un año Abrimos el armario, no hay nada, ¿no? Películas, tío Que... oh, oh, oh. Ah, no, cerrar me, me he flipado Digo, ¿podremos ver la película? Oye, existe un, eh, un bot de viewer Es que hay un pavo eh, Que hace dos meses Tenía eh, siempre como mucho Y de repente Sí, existe, claro Y además que eh, Bueno, Twitch te lo quita O sea, literal Eso está mal Ya sabéis que eso No, no se tiene que hacer No se debe de hacer Obviamente Es súper tedioso Cuando a un streamer eh, la atacan Y la verdad eh, la atacan encima con bots Y son bots que encima Pueden llegar a hablar En el directo Pueden llegar a hacer raids Hot, de todo se paga eh, Esto es una planta, tío O sea, ¿qué ponen por atrás? ¿Nada? Es por eso O sea, si no comenta nadie en su directo es Porque realmente no, no son personas reales Son bots Uf, la casa cambió un poco, eh han empeorado, eh, gente Aquí eh, deberían de utilizar una manita, niño De... De papel de... Ya, ya me entendéis, ¿no? Papel de paredes <ríe> Empapelarlo todo Todito Lucasiente, espero que vaya bonito Por supuesto este juevecillo Y que hayas eh, pasado un ratillo es agradable, la verdad Nos vemos en otro directo O después Si así si acaso Si tenéis más tiempo Pues después nos vemos Ya sabéis que, bueno Esto acaba de comenzar como aquel que? dice? Nosotros, o sea, en nada En nada Estamos básicamente también en, Supongo que echaré un Valorant o algo Intentaré jugar un poco de Cat o, o de Mario 64 Puede ser, ¿eh? Eh, me, me quedo rayado con el recibidor, que no sé qué es lo que pasa. Hostia, qué guapo, Mirá, desde esto aquí donde estaba la muñeca, tío. O sea, el boss tiene que ir. Chao, hasta Leguito, campeón Lucasienti, que te vaya guay. Y muchas gracias siempre por vuestro tiempo, constancia, dedicación y cariño, ¿no? A diario. ¿Se salió el ascensor sin mí? Chavales, pues vamos a tener que enfrentarnos a una vampira ventrílocua, ¿no? Creo yo, ¿no? Por lo que estoy viendo. Adiós, Ari, grande, tío. Me cago en la leche, o sea, vale Casa de Beneviento Ok, pues aquí hay ítems que tenemos que coger, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa Mal rollo Vale, bueno, voy a entrar a la primera habitación Es esto, o sea, creo que me ha pegado un susto en breve eh, Habitación en azul, no hay nada Aquí están las películas, o sea, ¿se, po ¿se podrá proyectar alguna película? Ey, interactuar Arcaloides de plantas de montaña LOL, esta piba es una médica, niño Una médica o algo Vamos a ver qué pasa Estoy escuchando algo, tío A priori estoy escuchando algo por ahí Esta habitación está para que me pegue ahora un susto, ¿no? Se sea, me ha pegado un susto, tío ¿Es ¿Sus un muela? ¿Os imagináis que está detrás mía? Aquí hay algo A ver qué es <risa> Gracias Vale porque son recambio más normal eh, Me gustaría saber qué es lo que me falta aquí, chavales ¿Cómo son los sustos? Los sustos son básicamente de screen O sea, son screen muy espontáneos Que no te los esperas y dices Coño, ¿qué pasa aquí? La verdad, ahora lo vais a ver, seguro Aquí hay algo, pero el ¿qué o sea, en el sofá hay algo Hay algún tipo de asterisco o algo Son muy cortos, son sustos muy cortos eh, Con los cuales... Va... ¿Esto qué es, tío? O sea, interactuar Una caja de fusibles, vale, pues esto es Una caja de fusibles ¿Es eso lo que hay ahí? Vale Y lo vais a ver ahora, a continuación Seguro que nos van a meter un susto, os lo prometo Busca, papa, busca, es que es la cosa, no encuentro, eh No encuentro, te lo prometo, Alan Creo que es eso, creo que es lo de la caja de fusibles Que es lo más eh, lógico, a priori esto me está dando un poco de paniqueo, tío. Además que sale la foto de la niña esta por todos lados, en plan de la bruja. Estáis preparados, ¿no? Para el siguiente boss. Vaya tela. Qué casualidad, está todo fácil, ¿sabes? Antes de nada, espera un momento. Apago la música, ¿no? Un momentillo, voy, voy a investigar antes de coger todo, ¿vale? No me da buena onda, no me da buena onda Pero, es verdad, qué tontería, ¿no? Si estoy en una máquina de guardar O sea, tiene que estar Vale, nada, la he cagado, ya viene por mí la Qué mal rollo da la muñeca de de Chucky, tío O sea, joder, macho Mala onda La muñeca, Dios, ¿y eso? O sea, tiene aquí un muñeco ¡Lol! ¡Hostia! ¡Me ha robado las armas, chavales! ¡Niño! ¡Me ha robado las armas! ¡Ninio! ¿Examinar hombro? Se escucha buena onda Quédate con ella mm, Que cague ¡A la mamma mía! Llave de plata Es una choriza Vaya como nos ha robado, chavales Interactuar Vaya paranoia Examinar brazo, a ver ¡Tienen llave! A besar y creo. ¡Lol! ¡Qué paranoia! ¡Hostia! ¡Es un puzzle! No me imaginaba eh, verte jugar con muñecas. ¡Qué gachón! ¿Cómo estamos balta, mi hermano? ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo va el jueguecito? Eh. No puedo. No puedo hacer algo. Ya parece el centro de Donde te roban todo Yo creo que nos, va, nos van a timar aquí, ¿eh, chavales Aquí hay un paniqueo Un paniqueo de susto increíble, niño eh, Creo que algo malo va a pasar interactuar ¿Qué? Qué paranoia, tío Qué paranoia O sea, estoy quitándole cosas A un puto muñeco de prueba Anillo Vale Vale, recubierto de sangre Ahora lo voy a inspeccionar La cabeza también, el pecho LOL ¡Qué paranoia, tío Las vendas son demasiado resistentes Voy a necesitar algo para cortarla. Vale, hostia, mira Es la... LOL LOL Es la autopsia de nuestra mujer Una muñeca de mí ¿Eres en el canal? Eh, ¿Qué más puntos tengo? ¡Qué grande! Eso me enorgullece no Eso significa que estáis cómodos, tío Significa que estáis cómodos, campeón examinar ojo vamos a ver qué. Lol Eh... Momento Ah, caray, eh, ¿qué haces viendo en el pecho, papá? Eh, Alan, eh, la verdad es que eh, es como la representación de nuestra mujer muerta Momento, voy a hacer trampa, ¿vale? Un segundillo Porque esto seguro que es algo Mo Mover ojo, a ver No, no Si sí, os imagináis que sea... Eh. Ojo de la CIA mm, Yo creo que hay algo ahí, eh Examinar boca Ahora me mete un bocado, tío Me va a arrancar un dedo, gente ¿Loli, eso? Hay algo en la boca, pero necesitaría una... Alguna herramienta para cogerlo ¿Vale? Ok, creo que ya no podemos hacer nada ¿no? Ah, no, no, mira, las piernas Qué paranoia, ¿eh? Vaya paranoia, chavales Vale, las piernas se examinan hacia arriba Qué follón, ¿eh? Qué enfermizo, ¿eh? Este, este, este... Vale, ahora vale. Este boss tiene que ser súper creepy Hostia, una llave ¿Vale? ¿El tirón? ¡Ah! Palometa, Hostia, para darle cuerda a algo ¿A qué coño le vamos a tener que dar cuerda? ¿A qué muñeco diabólico? Uf, qué paranoia Interactuar, vale eh, La fotito, que le voy a hacer la foto A ver si me deja ahora Vale, son como... No sé, tío, es raro Es como... Son tres ojos o algo así Es rarísimo Os lo prometo Bueno, después de dispersionar todo eh, Voy a guardar Qué rayante que me haya quitado todo Foto, sí Es que si no, a veces estamos jodidos Estamos hoy, oh, campeón O sea, eh, ya para recordar todo Si no, yo creo que es un puzzle Es un puzzlecito o algo No tenemos nada, o sea, creo que ya he inspeccionado todo Lo que tenía que inspeccionar, me hace falta eso Me hace falta el ojo, ya lo tenemos bien puesto eh, El brazo este no tiene nada Esta pina no se puede eh, desenroscar, niño eh, Nos vamos por aquí, vale Ah, es verdad, un momento, tengo que combinar los objetos ¿No? O sea, llave de plata examinarla, ¿no? A ver, no tiene nada a priori eh, Palometa, la examinamos Y a priori no tiene nada Anillo cubierto de sangre. Vale, tiene algo. Ah, mira, sí, sí, sí que tiene, tío. ¿Lo veis? ¿Lo veis, chavales? Eh, 529. 529 es lo único que tiene. Vale, vamos a ver qué pasa. Vale, es esta llave. Ah, espera, espera, espera, espera, espera. Espera un momento, porque. Por aquí algo también. Por aquí algo también. Me va a pegar un susto. Yo lo no sé, me va a pegar un susto, pero bueno. Ah. ¿Vale? El tirón, o sea, aquí tenemos que colocar eh, el signo que nos falta, ¿no? Tiene un hueco, un hueco. Podría encajar algo. Tócate los cojones, Ifan. Eh, Tócate los cojones, güey Mi cuestión, o sea, bueno, mi paranoia es, ¿podremos recuperar nuestras armas? ¿La muñeca ladrona nos la dará? ¿O, ¿O qué lo que va a pasar? Increíble, ¿eh? La has abierto, vale. Ahora tiene aquí un laboratorio. Pero esta, esta mujer ¿qué hace, niño, eh, hace recetas. Madre mía. A ver, está cerrado por dentro. No me jodas. Sangre, eh, cosas ¿Ni nada? No me lo creo yo O sea, algo se tiene que interactuar aquí Hay algo, ¿no? Para, para hacer, ¿no? Para cerrar por dentro O sea, ahora cuando vuelva Algo me va a pasar ¡Ay, ay, Ah, no, me crees que había una nota ahí Oye, si lo del meme ¿Qué pasa? Que sale... Es una recompensa Que sale un vídeo Y que se reproduce Se reproduce en el canal Eh... Vale una puerta, el muñeco y la sala de medicina Que no tengo ni idea cómo es Vale, no, no me deja, que paranoia Ah, vale ¿Qué podría dar una combinación? ¿Qué podría ser una combinación? Coca-Cola, espuma, claro, es de ese, de ese estilo Pero de Coca-Cola, Puma eh, Tiene sonido y el que estamos eh, el que, Del que estamos hablando ahora eh, No, solo es un meme Vale, Ah, mira, mira, 529, ¿no? Creo que era, ¿no? 529 era, sí, ¿no? Coca-Cola, Coca espuma es no. Pero escaso ¿no? Hace mucha gracia ese, lo puse por vosotros, ¿eh? ¿Vale? ¿No era 529? O sea, mi, mi mala memoria, que qué mal... A ver, ¿qué, ¿qué era? 529, ¿no? sí, 529 ¿What? <risa> ¿Qué le gusta, Nicole? Me encanta Le voy a poner primero los, los tres primeros dígitos No sé si es por eso o algo Troleo, hermano No haceros sea, caso, ¿eh? me, me flipa, la verdad Y bueno, ya sabéis Seguiré añadiendo nuevas recompensas Pero siempre Es una cosa que ya sabéis Que hay que, que estar en constante cambio Siempre Eh, 29, ¿no? Vamos a ver No, tío Ay, hay un 8 aquí, coño Puñeta No, tampoco Ah, mis cenojes Nunca te olvidaré eh! ¿Qué pasó, Draco Memory? ¿Cómo lo habéis pasado en el filmer, tío? Ahí la leche, que no... Paranoia, tío. ¿Cómo estamos, Super Draco? ¿Cómo hay la tardesica? No entiendo. Hay algo más eh, detrás de la foto, ¿no? O algo, ¿no? Una foto de mía, ¿qué hace aquí? ¿Vale? Me ha quedado claro. Eh, me faltan. Un puñetazo. Me, me encanta. <risa> me quería que era de juego. Me he rayado todo, tío. Qué gachones, tío. Tiene que haber algo más, tío. ¡Eléctrico! Aquí tiene que haber algún dato O sea, son 590, o sea, 529 Y los otros tres dígitos, ¿dónde están? Where, where are the fucking numbers? Se han metido muchos eh, pros y no, y no deja. ¿En serio? Que eh, Sé que estabais jugando... Ah, mira, partidas eh, privadas, ¿no? Para meta... Vale, anillo de sangre... Ah, vale, vale, vale está... eh, qué, ¿Qué tonto soy, tiene todo un número entero ¡Mago eléctrico! ¡No, me quitaron los puntos! ¡Claro! F, aquí está, aquí está Ahora sí que está la combinación, ¿no? Vale a ver, eh, coño. Eso de los bocetos nunca lo utilizo. Ani coño, le da donde no, el anillo de bodas, vale. Ajá, nice, bro. Vale, ahora te ha ah, recobrado otro sentido. 052-911. 052-911. 052. O sea, 059. Me cago en la leche. Qué paranoia, no sabía dónde estaba, tío. ¿Y cómo lo habéis pasado? pesar de que se hayan metido unos tontos hadas por culo? Wow, te Guau, Me pone que tengo 2k, pero eh, después me pone Que sí, pobre, y eso Ahora vuelvo, que no quiero eh, chocarme otra vez No te preocupes, coño, Draco Memory Si estás básicamente en la calle, ni te preocupes, leñe Ni te preocupes Supongo que F5, sí, me intenta darle Campeón Mateo, seguro que Vale eh, 202, coño, 202, 9-1-1 Coño, si eran el 9 de arriba, que paranoia Cuidado, sí, ten, ten cuidado, leñe, que ayer no vea Vaya susto, coño, con el choque Vale, pues podemos salir, niño eh, Vamos a ver la niña de, de la muñeca ¿Cómo, cómo se lo toma, ¿no? Que vayamos a por ella y la matemos Ok, ya, menos mal, leñe. Niña de la muñeca de Chucky Prepárese Me ha abierto usted la puerta, niña Niña, ¿Usted, usted quiere jugar conmigo, me quiere vacilar, niña Me quiere usted vacilar en el almacén, ¿eh? Me quiere usted trolear en el almacén, niña Vamos a ver qué susto nos da esto es un poco de Kun, ¿no? Eh, ella eh, iba básicamente... Eh, bueno, eh, recolectando un poco de Kun Un recuerdo de mí, eh, de, de mi tiempo con Ethan Aunque creo que ya no funciona Creo que ya no funciona, ha dicho Ya no funciona ¿Qué recuerdo, bro? So, vale? Ey, ey, ey ey. Aquí habrá la muñeca, estará la muñeca No, ni nada, nunca los armarios, ¿eh? Literal 29,8 eh, de punto que... Madre mía, ¿cómo tenéis? O sea, farm es increíble, ¿eh? A veces, o sea, wait ¿Había algo, wait? No ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿dónde está el objeto? ¿Dónde está el objeto de este sitio? Ah, ahí, ¿no? O sea, no, no tiene otra. Aquí tiene que haber un objeto por narices, ¿no? ¿Os imagináis que me meto en el armario y tiene un... ¡Hostia! Hostia, pues bueno, entonces esto va a hacer a los Ola, ¿no? Seguramente Esto... ¡Ah, mira esto! Una caja de música, bro ¿Qué hace esto aquí? De Papa Point, qué grande Vale, ya entiendo Ahora la palometa, ¿no? A ver qué puzzle es este Dice... Eh, selecciona cilindro. Reproducir espacio, a ver Paranoia No funciona, algo falla Vale Ok eh, A ver este Ah, vale, vale, vale, vale Vale, ya entiendo Ya entiendo, ya entiendo WhatsApp, un, un time, campeón, eh, Mateo Siempre que queréis saber el tiempo que lleváis eh, Bueno, viendo cuánto tiempo lleváis en el canal eh, what, uh, Un time Perdón, eh, follow Away Disculparme, Que me, me, me he rayado Vale, si no va No funciona, algo falla eh, ¿Le he dado otra vez sin querer? Oh, shit mm. Nice Ya ve, cuatro meses, eh Flipa Esto tiene que ser algún tipo de código A ver, eh, ver Vale, cambiar el cilindro por este Este por este Y este por este Parece como que tiene que tener una sinergia, ¿no? A ver, venga. Ah, dale, a, ver, a ver qué suena ahora. Tiene que seguir la melodía, ¿no? ¿Vale? No, nada. Eh, de forma aleatoria creo yo que no podré hacerlo, ¿eh? Así que vamos a, vamos a cambiar este por este. A ver cómo suena. Y este por este. O este por este. A ver. Paranoia de puzzles Yo creo que esto va a ser aleatorio, ¿eh? Las líneas, papa. Las líneas, pero... Las líneas que están rotas, dice campeón No sé si será eso, eh, literal No sé si será eso, pero puedo, puedo probarlo Lo que pasa es que aquí no hay línea, por ejemplo A ver Qué paranoia, es muy raro este puzzle, eh No va más allá de eso, eh <ríe> Interesting A ver, ahora ¿No? Vale, esto tiene que tener algo, o sea, no me jodas, eh. es adivinar por adivinar, tío. Es adivinar por adivinar, chavales, eh. O sea, a lo mejor tiene algún tipo de. ¿What? Algo falla, no me jodas, bro. Eres un Einstein, eh. Del 2021. A ver ahora. Paranoia. Solo me marca que hay tres personas en el chat. What? No hay muchas más, campeón Qué paranoia esto, tío, o sea Vale, da otra vez sin querer y todo mm... No sé No sé, o sea Qué paranoia A ver, ¿cómo? Aquí tiene que haber algún tipo de pista, algo, no hay nada Pista, tío Pista, ¿dónde está? Eh... La pista mía ¿Qué coño? Eh, ¿Levanta? ¿Levanta? Bueno, te dice eh, un recuerdo de mi tiempo con Ethan. Aunque creo que ya no funciona. Pero si sí funciona, perra. ¿Qué paranoia? Vamos a intentarlo otra vez. A ver. No sé cómo, cómo hacer que funcione, ¿eh? No vamos para allá, tío. No vamos para allá de esto, o sea. ¿Qué coño? Paranoia, gente. La grieta, pero no coincide, o sea, mira, aunque... O bueno, a ver, voy a intentarlo, a ver. ¿Veis, por ejemplo? Ese ahí no coincide. Ese va, va, va, va... para otro lado, ese, tío. A ver, la grieta, o sea, está haciendo así. Esa, esa va bien, pero ya aquí se me nula. Ahí no, ahí no llega, tío. A ver, vamos a probar así de momento. Sí, eh, a veces ahí lo he dicho antes, pero no sé si eso... Es que no va... va... No sé, más de tres no va, tío O sea, más de tres vueltas no va ¿Cómo no? ¿Lo voy a poner al revés? Vale, o sea, lo voy, voy, voy a... Lo voy a... Eh, coño Alterar, a ver ¿Así? ¿Puede ser así? Aunque la del medio no la veo Mod con cariño haciendo lo siguiente No sé, no no, no, no sé, eh. puede ser lo de la grieta Pero a ver, espera, a ver A ver si la primera vez está indicando esa Entonces tiene que ser esta por narices Después supongo que vendrá esta Después de esta no viene esta O sea, sé que aquí esta no es Vale, esta también encaja aquí, ¿no? Más o menos Pero esta sin caja con esta, no, qué paranoia Esta con esta, no, esta con esta Sarra, es, que, es que esa no tiene nada, tío El niño, esa no tiene nada, niño Paranoia Bueno, voy a probar, verdad. voy a probar sin, sí, a ver A ver es que, perdonadme, yo para los pules soy malísimo Literal Que claro, está viendo las grietas y digo mmm, A lo mejor por la grieta, claro, pero ¿Cómo voy a ponerlo por la grieta si no sé dónde está? Claro, es la cosa A lo mejor no empieza así, sí, sí Empezaré, o sea, así A lo mejor empieza al revés, tío No, esta no entra aquí No sé, es que esta es la que La única que no tiene nada, tío, a ver, le voy a dar Es la única que no tiene nada, os lo prometo Me sentiré muy feliz cuando haga el puzzle. <risa> A ver, veo aquí una mueca. O sea, una, una mueca aquí. Vale, entonces este tiene que ir aquí, ¿no? No, este no, este no llega. Haga aquí, este sí llega aquí. Vale. Uh, esta es mi duda asistencial. No, esta no leña. Esta por esta. Esta por esta. ¿La ve ahora? Parece ser que sí, ¿no? ¡Ah! Puede ser, ¿eh? Puede ser ahora, ¿eh? Sí. ¡Sí! ¡Nice! Menos mal Claro, estaba viendo al revés no era, no era del lado izquierdo, no No era del lado izquierdo, no Era del lado derecho <ríe> Me cago en la leche no, Es que claro, veo las grietas y, y digo Pero si, sí, en verdad, no, no coinciden Hay una que se va para la puta y no, no hay nada Ya me entendéis Me cago en la leche Menos mal <ríe> Había, cuando lo habéis dicho ya también bolsa y to... Porque aquí hay algo que no puedo llegar a pillar? Ah, no, aquí en esta sala no era ¿Hola? ¿Señora? ¿No me deja pasar el estudio? No me lo creo ¡Ah! De puta madre, bro Eh... A ha pegado un susto ahora, tío Ah, es verdad Aquí era lo del fusible Lo del fusible no tengo ni idea todavía cómo va Perdonadme por el spoiler O sea, pero es que tenía muchas ganas de jugar a fucking Resident Puede que me pegue jugando de aquí hasta que termine el directo Puede ser, ¿eh? Y perdonarme por ser tan en los puzzles Que ya sabéis que yo... Bueno, me he con ellos. Eh? Yo no tengo ningún tipo de maña a la hora de hacer puzzles es una mujer embarazada, ¿vale? Ok. Bien, tenemos que meterle en la boca las pinzas. Creo yo, ¿eh? Screaming incoming, sí, sí, sí, sí. Tiene toda la pintorra. Vale, pincita. Vamos a ver. ¿Qué coño será eso, tío? Película de un mono. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, campeón? ¿Cómo va la, bueno, la tardesica de juevesico? Grande, ¿cómo estamos, mi hermano? Aquí estamos en el Resident Evil Me alegra que esté bien Le... <coughs> Juegos, voz de caca, tío Perdona. me alegra saber que estás bien Estamos aquí, estaba liadísimo, tío En plan, vaya tela La que he liado, tío Vamos a ver lo de... A ver, lo diré eh... ¿Película? Examinar, reiniciar, posición, ajustar Nada, pues a priori Supongo que es en la sala de estudio, ¿no? Donde tengo que reproducir esta mierda, ¿no? En el estudio, ¿no? Vamos para allá para el estudio y lo reproducimos Ahora es cuando eh, te come el dedo ¿En serio me va a comer el dedo? La muñeca... Vaya tela, la niña La niña tiene hambre La, la vampira de la, de la muñeca, la niña ¿Ves? Y eso eh, no, no lo entiendes ¿Por qué? ¿Lo, ¿Lo qué? ¿Lo de la muñeca o algo? ¿Bonsai ahora? Tiene que ver algo O sea, referencia a algo que Me queda con Dios ellos, ¿eh? O sea... Estoy totalmente empanado por aquí Estoy empanadísimo Niña, usted, usted... Usted va a sacar un feto de ahí, niña Esto tiene toda la pinta de que me vas a tirar un feto en la cara, niña Lo que dice la tía Ah, pero lo que dice la tía es cuando está infectada, ¿no? Bonsai, no... Y, o sea, tiene que ser o la piba que se convierte como en un cristal Que después es un DLC Cuando te enfrentas a, al, al hermano del viejo De Resident Evil biohazard ese. Vale, llegamos al estudio, ¿no? Coño, al estudio, tío, o sea... Hola Estoy empanado, tío Estudio, ¿no? O sea, el, el almacén Tampoco tiene que ser en el almacén Papá, oye, Sandro está eh, muy pesado eh. No hay que le aguante ¿Sabes eso? ¿Por qué campeón? Samuel Super Samu El party carro siempre Solo saludo de papá Ya sabes que... ¿Por qué? Ya lo sé, campeón eh, Grande, Selin No pasa nada, el 6 eh, Seis demás que no queréis spoiler Seis demás que no queréis spoiler en La muñeca... Eh, <coughs> la muñeca tiene símbolo ¿La muñeca tiene símbolo? A ver, espera La, mu la muñeca de aquí... Tío, él es una paranoia A ver La muñeca de ahí tiene símbolos, o sea Entonces voy para allá, ¿todas? Sí, pero puedo siempre me hizo lo mismo Que gacho en la caña al meterte uve, casa Sí, pero los... Pero me falta uno González, mira Sí, el anillo lo he lavado, lo he lavado, pero ¿Ves, por ejemplo? Esto, no, no tiene nada, no, no puedo hacerle nada a eso es raro, me eh, intento utilizar las pinzas. O ¿Sabes? Aquí. A ver si puedo pegarle con la. Ah, no, eh, las pinzas, o sea. Solo las pinzas, las he utilizado así. El anillo era. El anillo era para abrir esta puerta, González que tenía un candado. Entonces tenías que lavarlo en el lavabo de... del estudio. Taller de muñecos, solo puedo ir para allá, ¿no? ¿Qué tal, Alex ¿Cómo estamos? ¡Grande! ¿Qué pasó, mi hermano? Ah, vale, puedo interactuar. Ok. Ah, vale, amigo, va, va, va Pues así Ah, no, no, espera, O sea, tiene que ser No, esto no era así, ¿no? Coño, no, no era así Salón de muñecos Almacén, estudio Tengo que llegar al estudio no, no me deja, está cerrado, tío, la puerta ¿Qué coño? ¿Qué, ha... ¿Qué tendré que hacer? Uy, papá ha avanzado mucho Sí, gran pique Mira que lo estoy dosificando Campeón, a la PRT. ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Qué pasó, tío? Aquí tiene que haber algo para revelar fotos O algo, ¿no? En plan, el agua El agua tiene que ser otra vez, ¿no? ¿No? ¿Ya no me deja? No, no, nada Aquí, abrimos y hay algo ahora Nada, vale, está cerrado por dentro Ey, no, nada, nada, nada Nada, nada, nada, nada nada. La caja, nada, nada Increíble, y la verdad es que está muy chulo eh, Resident Evil, es muy disfrutable O sea, es como que, que, que te apetece jugar más, ¿sabes? Los primeros días tenía alto pique Que quería empezar el directo ya para jugar a Resident Evil Y ya para Vale, eh, voy a volver a interactuar con algo de la muñeca. A ver, eh, no sé, a ver. Es que, eh, obviamente, mira. Aquí en el puzzle de la puerta son como tres ojos, pero aquí es que yo no veo. Mm, o sea, o no lo veo o no lo, no lo estoy inter interpretando bien. Creo que no hay nada. Poder es quién, ¿no? Eh, Nicole, nuestra pareja, campeón. <risa> vale, voy a otra a la sala de muñecos. O sea, taller de muñecos. ¿No se ve? Sí, Nicole. ¿Qué cojones, tío? Vale, eh... Voy a poner un ojo, pero me falta algo, tío. O sea, me falta la, la esfera que va ahí. Me voy por el ascensor a ver qué pasa. A ver si me dejan irme o algo. Es que aquí creo que ya lo abría antes y no había nada, ¿no? Claro. Sí, bueno, eh, tiene que ser por aquí, porque por aquí me ha salido la piba. La mujer de, de Ethan. Me voy a meter otra vez aquí en el, en el estudio. Voy a intentar meterme en el estudio, pero está cerrada la puta puerta, tío. Tiene que ser por aquí, tío. A ver. Es que aquí no, o sea, eh, aquí es rarísimo. Yo creo que no me va a dejar hacer nada. Dime, me encanta. Nada, no, nada, no, no, no hace nada. No, vale. A ver, ah, en el estudio aquí, coño, estoy empanado. El mejor amigo de Rose, eh, a Rose le encanta eh, nuestra familia feliz. A Rose le encanta este cuento, lo más importante del mundo para nosotros. Un regalo de bodas de eh, la abuela. ¡Hostia! Pues ya nos lo ha dicho todo. Prueba del amor eterno a Izan. Pues ya está, nos lo ha dicho todo ya. Nos lo ha dicho todo. Entonces, la, la abuela que sale ahí es nuestra abuela. Uno, dos, tres, 4 eh, 5 Vale. Muchísimas gracias, Josué. HND. Eh, eh, bienvenido. Espero que disfrutes del directo. Y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad. Papá Timo en Twitch. Bienvenido, hispana, Josué. ¿Cómo estamos? ¿Y cómo va este juevesito? con Flow, ¿eh? Grande. Te reclaman eh? que gacho este Mateo. Pero papá, eh, de algo servirá, tal vez eh, se podrá juntar con algo No, no, era aquí, lo que pasa es que no sabía llegar Obviamente, estaban panaísimos, panaísimos Muchas gracias, Zares, me cago en la leche ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos, campeón? Por ese mega hosting a diario Oye, si no si tú... <ríe> Qué gacho este Miguel, no <ríe> este Mateo Me cago en la leche Ey, reproducir ¿Y cómo estamos, Zares? ¿Y cómo estamos también, Josué? Muchísimas gracias por ese mega hosting Grande, tío Sale, primero primero iría no sé qué coño es eso Primero la caja de música Primero el anillo, ¿no? Primero el anillo Primero el anillo, ¿no? Primero la caja de música O sea, no, perdón La caja de música lo primero La bebé eh, La bebé aquí Y ahora niño A ver si se reproduce bien la película no post ¿No, niño? Eso es, ¿eh? ¿qué pasó? Elibox, ¿cómo estamos, campeón? Hola, solo vengo a saludar No me quiero polear del juego Porque aún no lo jugué Ay, es que, eh, tiene que Se tiene que comprar campeón Por narices Esto es lo de la boda, ¿no? Vale, pues... Primero la niña la niña de la muerte Después se comprometen, ¿no? Eh, el puto peluche no sé dónde iría Vamos oh, a darle, a ver, aleatoriamente, a ver si sale algo Mire, coño <risa> Me encanta cómo estamos el ibog, gachón Pero, claro, tiene un orden, tiene un orden No lo hagas porque, eh, no, te, no, te, no te preocupes, campeón Pero primero el anillo ¿Eres tonto? Vale, vale, vale, primero el anillo O sea, después pues sería el fucking niño, ¿no? Supongo Si lo, lo ponía en la nota Espérate, sí, es verdad, era la nota, claro El mejor eh, amigo de Rose, el niño A Rose le encanta este cuento, es verdad, sí, es aquí O sea, a Rose le encanta este cuento Esto es aquí, es eh, que es bonsai, tío, que grande Lo más importante del mundo para nosotros eh, La niña pestosa esta, la cabezona Un regalo de bodas de la abuela El libro de la muerte El libro de la muerte, que... No, entonces... No, pues el regalo de la, de la abuela tiene que ser O la caja o el muñeco Vamos a ver, a ver si sale así no Entonces eh, directamente tenemos que chaffear este por este, ¿no? ¿Ahora? ¿No? <ríe> Me cago en la leche Lee lo que pone en la nota? Claro, en efecto es estar tío ¡Papa fácil! Sí, vaya gráfico lleva el juego Es increíble, te lo prometo Zar, eh, es guapísimo Súper guapo ¡Ay, coño! Es verdad, sí, sí, sí Tiene razón, tiene razón eh, Sus muelas Ah, no No, no, no El mejor anillo El, el mejor eh, eh, No es la niña Es el muñeco, tío Es el muñeco Espérate, después dice eh, A Raúl le encanta este cuento el cuento, vale eh, Lo más importante del mundo para nosotros El puto bebé de mierda, el cabezón Ni Niña cabezona, niña cabezona Niña, niña cabezona, tiene más cabeza Que un puesto de, de pinipones Niña, el mono el primero eh, Claro, es el mono, el mono es el primerillo Ahora, claro. eh, después cómo era era eh, Un regalo de bodas de la abuela, que sería la caja de música De los cojones, vale, está bien, pues ahora sí que sí Por hoop, eh, digo <ríe> mis amigo, es un anillo eh, Es que mi forma, tío El mono el primero, claro, es eh, la cosilla el, el pozo, tío, de Ring ¿no? Hostia, tú Paranoia, ¿no? El peliche primero, claro rojo es la niña Tu esposa es mía <risa> El chico diga al revés, tío Ahí está bien Menos mal, bless, chavales Soy muy malo para los puzzles O sea, soy malísimo ¿Qué? No es nada malo, Bethany No creo que pase nada malo De momento, creo yo O sea, pero bueno Yo creo que se va a tirar por aquí Esto es de Ring, ¿eh? Una interpretación de... De la película de Ring, Ya está Ya está No hay, no hay, no hay, no hay, no hay película no post, pues, niña Un poco de Q, niña Para tu muñeca bueno, y ahora, eh, si me voy, no quiero ver más No pasa nada, campeón, elivo. Espero que eh, estés bien, campeón eh, Espero que también esté yendo todo bien Y que, por supuesto, eh, estés desconectando Que ya sabéis que es viernes dentro de nada Y que, por supuesto, vais a poder tener más tiempo eh, Para poder llegar a hacer lo que queráis Sala de muñecos. Nada, no, de momento ni nada, campeón Pero puede ser que ahora sí Porque estamos metidos en una sala llena de muñecas rusas eh, Transilvanas, Que pueden que nos haga un poco de... Ya me entendéis bueno, eh, me tengo que ir bye. Mateo, que te vaya, bonito, campeón. Y es eso, perdonarme por spoilear. Comida, oh, puta madre, niña. Eh, niña, una, una bendita niña. Vamos a. Vamos a hacer un pasadizo. Adiós, que disfruten mucha gracias Qué grande, tío. Estar es lo mejor, tío. A ver, aquí ni no nada ya, ¿no? El tiro, tenemos el, el atajo. Tenemos el atajo hecho. Susto en 3, 2, 1. ¡Ah! ¡Oh! Esto no es lo de.. Hostia, si esto es igual que lo del juego este del feto, tío. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba ese juego? ¡WhatsApp! El... Ah, no me acuerdo Momento sin problema, Mateo, campeón Pegado la leche ¿Cómo era el juego ese que era igual? O sea, era con un teléfono, un bebé... Mira, me voy a cagar, niña Usted está llamando a una horas que no puede ser, ¿eh? ¿Y de no te El que donó, no es su Lo conoce claro, por supuesto Mía. Niña, usted llama a unas horas Mamá, mamá, mía Mía, de qué estás hablando? Os quiero tanto a los dos. que, tuve, tuve que hacerlo. Niña, ya usted nos va a llamar, eh? Nos hemos pasado, nos hemos sobrepasado. Conejito rosa, sí, antes hacía directo. Ahora no sé por qué no hace directo interactuar, eh, tijeras anillo de boda. A ver, ahí falta algo, es un niño, es un feto. Aquí tiene toda la pinta que nos vamos a enfrentar a un fetazo o algo, eh? O sea, o sea, hasta abría por el otro lado, hija de puta, la puerta esta Será mamona ¿eh? Bueno, eso seguro que lo tiene claro, lo tiene el muñeco Lo tiene el maniquí, ¿no? Básicamente dentro del pecho Bueno, y antes de irme Quiero que escuches una canción de Resident Evil que te va a gustar eh, Pásala por el Discord, campeón, por supuesto el A ver, niña Usted es tonta, tirándome cosas Usted no sabe lo que vale un brazo A ver, niña Vamos a ver cómo te rajamos la herida Madre mía A ver, sí, tiene aquí Qué paranoia, LOL Del tirón Niña Usted, usted Dígame, dígame, dígamelo Dígamelo, dígamelo, melón Dígamelo Hasta luego, Mateo, que te vaya bonito, campeón Un mega abrazo Muchas gracias, campeón El ibón por supuesto, después lo escucho Aunque me gusta la, la intro de... Estás llorando, ¿eh? Estás llorando, ¿eh? Ah, estás llorando, ¿eh? ah, estás llorando ah Me gusta la intro de, del de este, lo diré Ay, te está de doble, de doble fondo, me ha encantado. <risa> Qué gachones. Me ha gustado mucho o sea, la banda sonora del Resident Evil el 7, el anterior a este, estaba gracioso. Son todos, to tío, o sea, no entiendo cuál va a ser el puzzle, literal, pero voy a examinar la pieza primero, ¿no? Medallón de latón. Medallón de latón, entonces, esto. Ah, esto tiene que ser para acá por cojones, ¿no? Niña, usted, usted tiene algo ahí. Medallón de latón. Medallón de latón, vámonos. Vale, interactuar. Tenemos que poner todos los ojos, ¿no? A ese se queda así, en base, ¿no? Vale, por, por, por, por retórica. Mira la muñeca. Eh, te ha dejado cosas. Ay, ay, ay. Mira la muñeca. ¿Qué muñeca? A esta. No, no me he dejado cosa, Nacho. Está to... Ya la he desmantelado entera, solo me falta. Nada, no me falta nada, en verdad. O sea, lo único que es el puzzle, pero el puzzle no se ve, tío. Si vosotros veis algo. En cada piso una solución al puzzle. Pero si está desmantelada, Nacho. Manco, no, si no hay nada. Para poner el ojo y la mano. O sea, pero no, no, no hay nada, no puedo hacer nada con esto. O sea, no... examina el ojo. Esta era la pista, o sea, esta Un cuervo Un cuervo, vale, a un cuervo y los tres ojos, ya está Solo un cuervo y los tres ojos, lo, lo he puesto así No se puede así, es raro, se puede Es rarillo, o sea, el cuervo Y los tres ojos, ah, vale, estos no están abiertos los tres, ¿no? Voy a buscar uno de los que esté abierto ah, Ahí estamos, ya está, nos deja entrar, papi Niña, eh, voy a por ti, niña U usted, ¿Usted está bien, papi? Así, Así, así, así, así Niña, ¿usted, ¿usted qué le pasa, niña? Vale, vamos a ver ahora. ¿No? Vamos a ver. ¿Es un cuervo asesino? Ahora, ahora. ¡Niña, niña! Por, por asalto ha salido el bule, niña. Yo ya sabéis que no mi fuerte. Gracias a Dios, campeón. Nos vemos, Ivo, Espero que hayas disfrutado un poquito. Y, y siento spoilearos un poco del juego. Es que tenía muchas ganas de jugarlo. ¿Qué tal, Kinder? El combat. ¿Cómo ha ido el combat? Que nada es ahora, menos mal. Es que claro, estaba empanado. Sí, sí. Eh. Mi hermano Nacho tenía razón era en el ojo. Pero claro, está diciendo. Y yo tengo que poner tres ojos ahí, básicamente. De ring, loco. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparado? A ver y cuidado, venga peo que se viene un susto, eh. Vamos a inspeccionar a niña. Porque. Porque esta, esta mujer está obsesionada con la muñeca. La muñeca porcelana. ¡Niña! una cuerda! Usted usted quiere salir bien de aquí. Tiene que bajar el pozo de ring. El sangre voy los ojos voy... voy a seguir estudiando. ¡Qué gachón! Yo juego de esta manera, Nacho. Adiós, eh, espero que hayas disfrutado del stream grande este Un poco mejor, malero, campeón. Preparado, vale. Vale, ya ver para el táctico. Esto está un poco de.. De niño, me, me, me van a tocar las piernas cuando me, me subo para arriba, niño. Me habéis encerrado. Niño. ¿Qué es eso? ¡Niño! ¡Tú! Un bebé, un feto invisible! ¡Niño! ¿Usted, ¿Usted dónde está? Madre mía, qué miedo. Es un niño. Yo creo que es un feto o algo. Nos vamos a enfrentar a un feto. ¡Niño! ¡Usted puede parar de llorar! ¡No, no tiene mando su pila! ¡Niño! Ponle batería al mando, niño. Niño. Se cayó el niño. Cállate, bebé de, de, de, de, de mierda. Un fete invisible. Tiene todo el pintorro, eh. Vale, vamos a guardar. Que en verdad hemos hecho un avance grande. Un avancillo grande. Eh... Me vi... Me vi a la entrada. Cállate la boca, pendeja. Cállate la boca, pendeja. A nadie le interesa, pendeja. ¿Sangre? Un control umbilical? ¿Lol? ¡Niño! Aquí pasa algo. ¿Qué has dicho? Eh? Niño, niño, niño, niño, niño, porque viene de. <ríe> es muy gracioso, tío. Es, es por Chuzo Montero, va vale, muchas gracias. Papá ya salió de hacer donde. Que, o sea, ya la hemos matado. O sea, ya la hemos matado. ¡Oh! ¡Niño! Pero. Pero niño, uno, un bebé babá. ¡Niño, what the fuck! ¡Ah! Coño, que corre más ¡Ah! Niño, rata Niño, rata, feto Feto, niño, rata ¿Qué? ¿Pero qué te pasa, niño? Ven, paga, que te voy a trolear Hijo de pu No, no me mates por marido! Lo voy a trolear Dios, qué asco, ellos. ¡Ja, ja, ja, ja! Troleado, puto Troleo Troleo ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! Que había otro final para ella. ¿Qué va? ¿Os imagináis que aquí haya algo? Ay, mi madre, niño. Niño. ¿Qué es eso, niño? ¿Lo has abierto, niño? Llama al ascensor, niño. El feto. Niño. ¿Dónde te baiteo? ¿Te llevo a Chosui. <coughs> ¿Usted quiere hecho sway? ¿Usted quiere hecho suyo? Juego la espuma, el niño más grande que mi. que mi perrita. Y pero dijiste bien, papá, era un feto. Es que el gato tenía toda la pinta, tío. Tenía toda la pinta, lo prometo. Tenía todo el pintoro de ser un feto o algo. No veo nada, tío. Eh, niño. Uh, niño, usted está aquí, niño. El niño? Es que, claro, faltaba hasta esto aquí, ¿sabes? Siren Hill, ¿no? Un macaqueño. Vale, nada no, voy, voy a entrar por aquí, en plan... Ah, estamos ahora en la cocina, loco, pero si esto parece la casa del pibe, ¿no? Tío, está, está en azul todo, entonces aquí ni nada. Eh, Me va a botar la cara un baby, tío. Un baby Yoda. ¿Sabes? sola, niño, a, abajo de la... Abajo hay algo, niño, a unos casetines usados para Kun. Niño. La foto de la abuela Tigre Estamos un high. Vas a ver. La cajita. ¿Nada? ¿Qué le puedo robar yo aquí a la señora? ¡Niño! ¡Dame algo! ¡Es fusible, eh! ¡Puta madre! Eh, va. eh. Vale, me, me parece bien. Me parece bien, tío. Me, me voy a quedar aquí. Algo pasa, algo viene. Algo pasa, algo viene Debajo de la cama, papá Sí, sí, pero... Papá vicio en el tenor de eh... Jugando al básquet, pobre tío, O sea, vaya tela, siempre os pasa algo en la leche Esto es para esconderse, chavales Yo creo que aquí es para darle la vuelta al baby, ¿no? No Sí, es para dar la vuelta al bebé, creo yo, ¿eh? Creo que solo hay eso Pero yo creo que nos ataca ahora, ¿no? Niño, ¿usted está ahí? Niño Usted tiene la cabeza más grande, niño con piolín, niño un puesto de... Un puesto de cabezudo Oye Vamos a hacer una cosa, un tratito ¡Ay! ¡Qué cojones! ¡Ah! no ¡Niño! ¡Niño! ¡Niño rata! ¡Susto! ¡Ah! ¡Porque apaga la luz! ¡Ja, cállate ¡Cállate la boca, boludo! ¡Cállate la boca, ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! que grabo, que grabo clip papá me encanta el tío, el tío recién débil eh a grabar clip por supuesto, ahora ahora os pedí los lo eh niño, usted tiene pililas chiquitita como pila de mando niño Niño, usted tiene más mano que yo, niño Usted qué toma. ¿Qué pasó chapa? ¿Cómo estamos campeón? ¿Cómo ha ido macho? Cole, Cole, Cole, burra. Espeyri González, güey, güey, güey, güey. Perdona campeón, voy un momento porque un segundillo. ¿Cómo estamos chapa? ¿Cómo ha ido? Eh? Bueno, el día, campeón. Vale, si te vas a pagar acá? pagar acá por el estudio, por el estudio, sabes, medicina, por aquí. No, voy a dar la vuelta entera, voy a dar la vuelta. Ah, no puedo. ¿Por dónde coño vine yo? Papando lindes Sí, un momentico, campeón Porque tened, tened, tened, tenemos que dar los permin, Sus muera, Un momentico eh, que, que me salgan Porque tengo que poner pantalla sin bordes Para salirme Muchas gracias, Adri ah, Ahora lo reacciono O sea, fuera de coña Mamma mía Yo no sabía que venía por ahí, tío ¿Quién lo va a saber, coño? ¿Quién coño va a saber eso, leñe? Es un trabajo de una oh, receta ¿De eh, una receta? Hostia, ¿y eso? Por eso no me puedo pasar No pasa nada, chapa Me cago en la leche Espero que te quede poco Espera para los permin, Gracias a esa vez de Adri, O sea, Adri Gracias por los permin. No. Muchísimas gracias, Junior. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va este jueguecito con Flowa? Con ¡Grande! Miguel. Tres semanas, ¿eh? Súper rápido, Kinder Hazte caso. Gritaste como una niña, papá. ¿Normal? ¿Normal? ¿Quién? te ha de 30 minutos o algo así, eh, me voy a terminarla de grabarla. No pasa nada, chapa. Espero que te sea leve, mi hermano, y que sea cortito ya, macho. Y ahora te esperamos, ya sabéis, que aquí en el Resident Atoa Con el bebé, el, el baby El baby y yo, la madre mía, de un trabajo eh, que tenemos que hacer De una receta, de un postre, y bueno, hostia Hostia, guapo, uy, papá, ya casi eh, Nada un año ya, ve, AlePiorti, eh O sea, GG, macho, GG ¿Cómo, ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Fuera de coña, eh Pasa el tiempo de una manera eh, perpéntica Casi un año ya en Twitch, literal Ya tanto Bonsai como mi hermano Nacho eh, Han cajeado las suscripciones de, de Tier 12 eh, brutal ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, cuando nos lo pasamos bien Pienso yo, AlePiorti Papá, está agarrado a la cena donde la... No, eso no sale, eso no sale. Eso no, no hay, no hay. A lo mejor en algún modo... Ya me entendéis. No nice. Feto, para los chinos. Para los chinos, un buen feto. A comer feto. Madre mía. Niño, corre, niño. Niño. Un poco de humor, boomer. Boomer. Va a vería por mí. Suficiente niño, eh, niño rata, niño rata, niño rata. Bueno, bueno, bueno, eh, bueno papá, voy a almorzar y regreso. Muchísimas gracias, campeón. la que aproveche ese almuerzo. Lo está haciendo, papá. Sí, pero dudo que llegue a 7 horas, ni no, no, no creo que llegue ni a 8, campeón. Adri, si, si llega a un 24 horas, se deja dormir. Ese nota no tiene fondo para hacerse un 24, ni de coña, <risa> ni de coña. Que aproveche, campeón. la Ahora nos vemos. Lleva seis claro, lleva seis porque ha empezado a las 6, o sea, a las 4 de la tarde. Que cuando los bebés lloran, eh, tienes que calmarlos, Luis. No, Nicole. No, no. Niño, niña, Nicole. Hay que pegarle. Siempre con la charla niño. Envíe después... Feto, feto para China. Feto para China. Para que hagan plato, niña. ¿Puede usted dejarse de reír, verdad?